Borba sa We're going to go to the testers, and <of> going to go to the testers. Can you see go to the testers! Go to the Не Pazi da se ne dole da ne <laughs> se borio sa njim.